Buenos días. En primer lugar, bienvenidos a este acto de inauguración del Encuentro de Innovación Ciudadana y a la presentación de la iniciativa de la VIN Granada y Laboratorio de Innovación Ciudadana y de la red Andalabs de Laboratorios Ciudadanos de Andalucía. En primer lugar, me gustaría eh, disculpar la presencia hoy aquí de la rectora Pilar Aranda, que, eh, desgraciadamente, dado que su, estaba programada su presencia aquí, y pero una reunión de la permanente de la CRUE, de la conferencia de rectores, ha hecho que esté este, esta mañana en Madrid. Eh, como secretario general eh, de la universidad, en cualquier caso, le doy la bienvenida, siéntase como en su casa, creo, a esta iniciativa, que es una iniciativa, como su propio nombre diga, innovadora, creo que de una trascendencia social y ciudadana importante, eh, con un gran recorrido, creo, y laburo un gran recorrido, pero sin más dilación y para presentar eh, sucintamente esa iniciativa, le doy la palabra a don Esteban Romero Frías, director de Medialab eh, UGR, Laboratorio de Investigación en Cultura y Sociedad Digital de la Universidad de Granada, la palabra para presentarles esta iniciativa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana, a agradecer eh, especialmente a, eh, a Paco, a Sandra, eh, a Pedro por estar aquí, eh, a todos los que nos acompañaron, representantes de Ciudadanos, de, de, de, de la ciudadanía, de las instituciones, eh, a, a la gente que estuvo ayer trabajando, a personas que han venido de Sevilla para presentar también su laboratorio, eh, a los que no vemos ahora aquí porque estarán esta tarde presentando los proyectos en el cuarto real de Santo Domingo. Eh, me voy a centrar ahora, ahora únicamente en comentaros en qué consiste el encuentro esta mañana y, después de la, de la inauguración del, del encuentro, eh, pasaremos a presentar brevemente lo que es el, el proyecto en sí. Eh, Un segundo. No, bueno, igual, no importa. Eh, Básicamente, esta mañana vamos a presentar eh, la Bien Granada, Laboratorio Ciudadano de Innovación, como comentábamos anteriormente, y también la red ANDALAPS, una red de laboratorios ciudadanos de, de, de Andalucía. Eh, a continuación tendremos dos conferencias, eh, una de ellas por parte de Raúl Oliván, que lo tenemos por allí, desde Zaragoza, director de Zaragoza Activa, uno de los espacios de, de referencia eh, a nivel eh, nacional en temas de innovación social y también de innovación ciudadana. Y luego tendremos a Marco García, director de Medialas Prado, centro también de referencia en nuestro país en, en todas estas cuestiones. Eh, por la tarde, como comentaba eh, también anteriormente, lo que vamos a hacer es irnos al cuarto real y tendremos unos 10 proyectos de, de innovación ciudadana eh, que van desde temas vinculados a la tecnología, al, al ámbito maker, hasta proyectos que surgen de lo, de lo que son los centros eh, Guadalinfo en, en distintos lugares de nuestra, de nuestra región. Eh, y, finalmente, bueno, mañana concluiremos esta semana de innovación con lo que sería el primer encuentro Andalabs, donde diversos laboratorios nos, nos encontraremos, para trazar eh, algunas líneas, ¿no? para colaborar y generar políticas de apoyo a esa innovación ciudadana en, en, nuestra, en nuestra comunidad. Eh, con esto finalizo, luego habrá tiempo para presentar esa plataforma. Gracias. Bien, gracias, Esteban. Tiene la palabra doña Sandra García Martín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias, Pedro, y, y gracias por la iniciativa fundamentalmente y a nuestro alcalde, a Paco Cuenca y a Esteban Romero, que es el alma mater, como director de Media Lab Granada, y un saludo a todos y a todas las presentes. Yo daros las gracias, en primer lugar, por poder compartir este espacio y esta interesante acción de la Universidad de Granada, que va a activar el valor de la innovación del conocimiento haciendo de la comunicación digital una vía para la participación ciudadana. Y yo en eso es donde fundamentalmente he centrado mi reflexión ante los medios. Es una acción que incentiva el talento dentro de la universidad, que lo refiere a la sociedad, brindando la oportunidad de desarrollar también nuevas habilidades y competencias como las que hoy hemos, eh, vamos a conocer y que se van a presentar dentro de esta la semana de la innovación ciudadana. Agradecer, como decía antes, a Esteban, a Esteban Romero Frías como director de Media Lab, que mantenga ese espacio abierto que invita a investigadores, a personal, a estudiantes de la universidad, a la ciudadanía en su conjunto a participar en estos talleres y en estos proyectos, que es lo que en definitiva va a hacer crecer nuestra democracia como democracia mucho más participativa. Estaremos todos de acuerdo en que Granada es la ciudad de la ciencia, de la cultura y del conocimiento y esas son precisamente las claves de la transformación social. Eh, nuestra universidad tiene ese sello de calidad científica que también le da a Granada, que atrae el más alto talento a nuestra tierra y que constituye un centro de formación y de oportunidades de, de, igualdad, de, de, de igualdad de lo público. Nuestro buque insignia para Granada, desde luego, es nuestra propia universidad. Una universidad que acerca el conocimiento a la sociedad granadina a la empresa también, que trabaja codo con codo con todas las Administraciones, y lo puedo decir como responsable de la, de la, de la Junta de Andalucía, y conscientes de que la innovación debe de ser considerada una herramienta fundamental para avanzar también en el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Considero un acierto la celebración de esta semana de la innovación ciudadana, que convierta a Granada en un laboratorio viviente, que desarrolla y que dinamiza nuestra economía también, y que hace a la vez… Eh, más de Granada, un referente en el ámbito de la innovación y del conocimiento. La BIM Granada, un nombre muy bonito, ¿eh, Esteban? Laboratorio de Innovación Granada. Se nos presenta como un laboratorio, como bien ha dicho el propio Esteban, ciudadano centrado en la generación de ideas y en el desarrollo de iniciativas para la ciudad, que de eso, eso es también lo que pretendemos y lo que queremos y lo que necesitamos los responsables públicos. Un proyecto clave para impulsar también, si me lo permite aunque le corresponde al alcalde, impulsar la candidatura de Granada como Ciudad Europea de la Cultura 2031 eh, para esa participación ciudadana, que también la vamos a necesitar, ¿verdad, Paco?, para ideas para esa candidatura. Y Andalaps… Red de Laboratorios Ciudadanos de Andalucía, pues también ese espacio de colaboración, de aprendizaje, de participación ciudadana en definitiva, de transferencia de conocimiento que busca la emergencia de nuevos proyectos para contribuir a la transformación social de Granada y Andalucía. Pero yo me quiero centrar –y con esto termino– en la oportunidad de la ciudadanía para participar en ideas, en proyectos, en propuestas en definitiva para su ciudad y para Granada, y en la oportunidad para los responsables públicos de la Administración que sea, para recogerlas, para atenderlas y, sobre todo, para escuchar de una forma también muy directa a la ciudadanía en su sentir, en sus demandas y en sus propuestas, que son muy importantes. Es una forma para ayudar a los poderes públicos a tomar decisiones. Así es que, enhorabuena por la semana y enhorabuena a la Universidad de Granada. Muchas gracias, Sandra. Tiene la palabra don Francisco Cuenca Rodríguez, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Granada. Muchas gracias, Pedro. Gracias, secretario general, eh, delegada, amigo Esteban, mm, presidente del Consejo de la Universidad, eh, delegado y compañera eh, en el ayuntamiento, eh, a Marta, a, a Raquel Lorena, del PP, del Ciudadano y de Vamos Granada. Lo digo por porque no, no es menor eh, el hecho de que estén aquí, que evidentemente no se lo quieran ...sumar eh, y en este caso compartir... ...un espacio que para el Ayuntamiento de Granada... ...tiene que ser determinante... ...por tanto en ese sentido dar las gracias... ...y felicitar a la Universidad... ...y especialmente a quienes... ...quienes habéis gestado la idea... ...y quienes la convertí ...en espacio donde una vez más... ...la Universidad se sitúa como, como referencia... ...no puedo evitar la broma inicial... Eh, ...lo de la BIN... ...se está riendo Paco y, y Pablo... ...la Vin le falta al compadre detrás y ya lo hacemos... <risa> <risa> es que no puedo evitarlo, soy así... ...dicho eso, bienvenidos a los que venís de, de fuera... Y, ...y muchísimas gracias como les decía antes... Eh, ...desde hace tiempo en, con la universidad... ...y especialmente con de, determinados espacios de investigación... ...de la propia universidad... ...y eh, con el profesor Esteban Romero... Eh, ...compartimos la necesidad de transformar esta ciudad... Eh, ...desde la calle, desde la ciudadanía y evidentemente con la implicación de granadinos y granadinas. Y lo explico, lo, lo, lo, la transformación en una ciudad no es solo una cuestión de, de proceso, no es una cuestión de métodos... ...no es una cuestión de cambio eh, para hacer más abierta, más transparente una ciudad... ...sino que la transformación de la ciudad tiene un compromiso que parte de ser capaces de ya en el presente... ...por una cuestión de necesidades sociales de mucha gente y sobre todo de cara al futuro de las generaciones venideras, ofrecerle oportunidades, ofrecerle una ciudad mucho más sostenible, más respirable, permítanme la expresión, con más calidad y sobre todo con capacidad de oportunidades en el desarrollo especialmente económico e igualdad social. Y eso no se construye desde los ámbitos políticos ni desde los despachos, desde los despachos. se hace desde una transformación permanente en la cual el principal actor, es el ciudadano es la ciudadana, quien al final tiene que vivir, sufrir, disfrutar eh, día a día las decisiones que se toman en determinados espacios de decisión institucional. Eh, estamos en un tiempo determinante en la sociedad y posiblemente, y entiendo que igualmente en Granada, en una apuesta clara, que yo además me alegro que todo el mundo sume, ...en ese planteamiento y en el espacio determinante... ...en el cual tiene que transformarse esta ciudad. Una ciudad que ha tenido una visión localista, cerrada... Eh, no, no, no, ...ni siquiera la valoro, eh, era real, es era real, una visión localista... Eh, ...una visión fundamentada en un marco de desarrollo económico tradicional... ...y una visión que de alguna manera intentaba eh, propiciar espacios de, de gestión diaria... ...con una cierta estabilidad, por así decirlo... ...yo creo que ha llegado un momento en el que Granada tiene que ambicionar... ...y tiene que ambicionar en un modelo... ...fundamentado principalmente en el talento y en el conocimiento... ...en el desarrollo de la calidad y la excelencia... ...en los sectores tradicionales, hablando especialmente del turismo... ...y el comercio, lo que ya compartíamos desarrollo... ...de esa necesidad de saltar en materia de excelencia... ...no se trata de cantidad y sí de calidad... ...y por tanto de calidad en los puestos de trabajo... ...vinculados a los sectores tradicionales... ...de una visión metropolitana, hay que ser ambiciosos en, esa, en esta ciudad, una ciudad en la que ya no, vivi, no vivimos ni nos relacionamos en nuestro núcleo urbano de Granada capital, sino que nosotros nos movemos en, una gran, en un gran ámbito metropolitano de más de medio millón de habitantes y una ciudad que le corresponde un liderazgo en el ámbito especialmente del sur de España en determinados ámbitos como puede ser la cultura y sobre todo ...el conocimiento en sectores de vanguardia... ...y estoy hablando en la biotecnología... ...el ámbito biosanitario... ...y evidentemente en todo lo que tiene que ver con las TIC... ...especialmente como muchas veces hablamos... ...en el software aplicado. Eso que les estoy contando... ...es una visión que puede impulsar un ayuntamiento... ...y que puede tener eh, el empeño permanente... De, ...de desarrollarlo el que habla... ...un alcalde... ...compartido con el resto de compañeros y compañeras... ...en el ayuntamiento de restos formaciones políticas... ...todo eso no tiene ningún sentido... ...si no tiene detrás un soporte de implicación y de voluntad de transformación colectiva por parte de ciudadanos y ciudadanas. La BIM se sitúa precisamente como ese espacio de referencia, de compartir ideas, de compartir proyectos y pueden existir, puede existir muchos espacios de debate, de ideas, de reflexión conjunta y participada con la ciudadanía, pero en este caso es que parte de la herramienta de lo digital, como bien decía Esteban anteriormente, a un compromiso, el del Ayuntamiento, y entiendo que también, eh, por supuesto, la universidad y el Gobierno andaluz, pero especialmente tienen el compromiso del Ayuntamiento de que este sea el espacio permanente de información, de, de, de implicación a través, evidentemente, del debate y la reflexión, y posteriormente, y si así llegara, de la transformación compartida, con los granadinos y granadinas. Por tanto, este es el gran espacio, el gran foro, o el foro al cual el ayuntamiento no solo va a ir andando con el que va a ir andando de la mano, sino el que el que quiere beber y quiere nutrirse para recibir, aportar y, por qué no, también condicionar y orientar la gestión en la, en la vida municipal y en la gestión de esta ciudad. Por tanto, felicidades, gracias. Andamos desde ya en un camino esperemos que nos aporte mucha idea y, sobre todo, transformación de la ciudad. Y felicidades, Pedro, por, por la iniciativa de hacerlo dentro de una semana que seguro que va a aportar ideas y, como decía yo antes, las más importantes herramientas para que la gente pueda volcarse e implicarse en la mejora de lo que tiene alrededor. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Y, finalmente, pues, eh, me gustaría dirigirles unas palabras, en primer lugar, Agradecer a las instituciones, también a los representantes políticos y, en general, a todos los que hoy nos acompañan en una iniciativa que, desde el punto de vista de la universidad, yo quiero remarcar tres ideas que me parecen que son fundamentales, al menos dejar hoy aquí. Y, además, simbólicamente aquí, porque… Eh, como saben, esta es la Sala de Caballeros 24 la sala donde, eh, después de la conquista, de, de a partir del siglo XV, básicamente, era la sala donde se empezaba a eh, regir, por decirlo, el gobierno local empezó aquí. Eh, yo creo que no es un… puede ser una metáfora o puede ser un símbolo que hoy, en el pleno siglo XXI, volvamos a la Sala de 20, Caballeros 24 para eh, pensar, experimentar formas de gobierno local a la altura de nuestro tiempo. Por tanto, yo creo que, en ese sentido, eh, enmarcar esta, eh, quisiera enmarcar esta iniciativa en algo que me parece, primero, de justicia, que es felicitar a Medialab, Universidad de Granada y, en concreto, a la persona de su director, eh, Esteban Romero, no ya por esta iniciativa concreta, sino por el trabajo que viene desarrollando desde que se puso al frente se creó, porque creo que es una iniciativa pionera en el ámbito de tratar de llevar a todos los ámbitos sociales algo que es completamente de nuestro tiempo, como es la cultura digital y cómo la cultura digital es capaz de transformar prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en, en lo que hacemos, sino también cómo pensamos políticamente la ciudad, cómo participamos. En ese sentido, creo que eh, la, el trabajo que están desarrollando desde hace tiempo es inestimable y públicamente, porque creo que de Justicia quiero felicitar ese empuje, esas ideas, esa generación de nuevo, de nuevo conocimiento que desde Media Lab se está haciendo constantemente. En segundo lugar, Quisiera hacer también una muy breve reflexión sobre el, el contenido incluso de, la, de, de, de esta jornada y de esta iniciativa, de la VIN Granada como laboratorio ciudadano. ¿Por qué un laboratorio ciudadano? ¿Por qué impulsar un laboratorio ciudadano? ...y qué características tiene un laboratorio ciudadano... ...de otras formas de participación... ...de las que hemos estado acostumbradas ¿Y, ...y qué puede aportar un laboratorio ciudadano. Yo creo que, como sin duda eh, Esteban... ...y el resto de participantes en estas jornadas... ...y en esta semana están poniendo de manifiesto... ...lo más importante que hay que resaltar es... ...que a estas formas eh, de participación... Eh, ...no solo de participación ciudadana... ...sino sobre todo de definición de problemas de eh, ser capaces de ser sensores de eh, la problemática social, de crear eh, y de innovar socialmente, creo que son un punto esencial para algo que creo que es y debe ser, evidentemente, un espacio abierto un espacio absolutamente interdisciplinario y sobre todo son comunidades, es una comunidad de aprendizaje, de cómo definimos nuestros problemas, de cómo debemos eh, de afrontarlos, de cómo debemos resolverlos y de cómo debemos comunicarlos con las instituciones y cómo establecer las sinergias y las relaciones entre instituciones, gobiernos, ciudadanos, empresas y ciudadanía en general, que es lo que en principio debe ser un laboratorio ciudadano. Creo que el, un laboratorio ciudadano, sobre todo, tiene... La funcionalidad, no tanto de favorecer la participación ciudadana, sino sobre todo algo que es fundamental hoy la toma de decisiones políticas. No tanto en la participación en de la decisión política, sino en cómo determinar la agenda política, cómo algo se convierte en un problema social y cómo avanzar para poder resolverlo antes incluso de que estalle. Creo que ese, ese, esa funcionalidad que tienen los laboratorios ciudadanos a nivel general eh, me parece fundamental. Y por último, y por dejarlo. Eh, por centrarlo, eh, la tercera idea que quisiera pues, eh, dejar hoy sentada aquí públicamente es algo que tiene que ver con el papel de la universidad en ese laboratorio ciudadano, eh, que ha sido remarcado. Agradezco las palabras tanto de Sandra como de Paco respecto al papel de la universidad, pero eh, que yo quisiera remarcarles el compromiso. Cuando hoy a la universidad del siglo XXI se le demanda, sobre todo, ya no solo las funciones tradicionales de eh, transmisión del conocimiento, generación de conocimiento, de investigación, de docencia, sino sobre todo un nuevo pilar, una nueva función, como es su apertura a la sociedad, su compromiso social, la proyección social de ese conocimiento a la sociedad. Creo que ese compromiso no es simplemente una llamada para que, la universidad que muchas veces es percibida como algo cerrado, algo en el que están los expertos, en el que se genera conocimiento experto, se abra a las demandas sociales, yo creo que no se trata de eso, sino que no se trata de abrir la universidad a la sociedad, sino lo que hay que convertir a la universidad en una universidad ciudadana. ¿Qué significa una universidad ciudadana? Una universidad que establezca los canales, las formas y los métodos para revertir, por decirlo, las de demandas sociales en respuestas a través de la participación, de la generación de conocimiento experto y aplicado a las necesidades del entorno, del más inmediato, del global, etcétera. Creo que esa idea es la que hay detrás, en el fondo, de estas iniciativas. Hoy, en una sociedad en la que, evidentemente, existen problemas económicos, sociales, en el que incluso podemos hablar de, de, de una crisis de modelos, etcétera, creo que ...la función de la universidad también es hacer innovación... ...pero no solo científica, no solo generar el máximo conocimiento científico... ...sino sobre todo innovación social. Es decir, cómo abordamos los nuevos problemas de nuestro tiempo... ...cómo los abordamos institucionalmente... ...cuáles son los canales en los que debe moverse la nueva política... ...las, las instituciones en esa generación de, eh, de soluciones... ...a esos problemas de la ciudadanía... ...y por eso creo que iniciativas como esta eh, remarcan la importancia y lo perentorio que a todas las instituciones, a las instituciones públicas, a las instituciones académicas, hoy no te van de la sociedad. Creo que sobre todo eh, lo más importante no es lo que se lo que salga del laboratorio. Lo más importante, creo que se lo ha dicho Esteban antes en la palabra de la prensa, lo que nosotros podemos aportar sobre todo son metodologías, formas de dar canales institucionalizados y formas de implicar el conocimiento el conocimiento experto con el conocimiento ciudadano. Creo que esa es una labor esencial y para la cual todas las instituciones y toda la sociedad y toda la ciudadanía pues tiene la universidad con la cual eh, remarca ese compromiso que tiene por su propia función de servir a la sociedad y a los ciudadanos. Y muchas gracias. Eh, seguidamente, eh, me señala el organizador una vez... Eh, presentado formalmente el, el acto de inauguración de estas jornadas. Posteriormente, eh, una vez disuelta la mesa, procederemos a, a la presentación ya más detenidamente del proyecto de la VIN Granada. Pues, abierto, inaugurada estas jornadas. De nuevo, gracias por su asistencia. Gracias, Esteban. Gracias, Sandra. Gracias, Paco, por todo estar aquí. Muchas gracias. Bueno, eh, la VIN Granada, Laboratorio Ciudadano de Innovación de Granada. Eh, se ha comentado ya en la mesa. ¿Por qué un laboratorio ciudadano? Pues porque hace falta participación ciudadana y porque hace falta eh, articular el conocimiento que está distribuido. Por conocimiento distribuido nos referimos a que no solamente nos vale el conocimiento experto, sino que cuando queremos, por ejemplo, intervenir en el transporte, en un barrio, en una infraestructura, en cualquier cosa, el principal experto también es la persona que lo va a sufrir, el usuario, la persona que, que va a estar ahí implicada. Entonces, eh, la propuesta se condensa en dos dimensiones, una que es la dimensión digital, que es la plataforma que ahora os vamos a presentar, y, por otra parte, un espacio físico donde eso se concrete en lo que es la realidad de la ciudad. Es decir, de nada valdría encontrar ideas brillantes que, que hemos podido ver en ciudades como, como París o como Berlín y pensar que eso se puede hacer en Granada. Lo que necesitamos nosotros es adaptarnos a nuestra realidad y, eh, y, y hacer con esa ciudadanía. Eh, como comentaba también Pedro, es una oportunidad que tiene la universidad en Granada, donde además somos tenemos un peso muy importante a nivel de, de comunidad universitaria, para que eh, seamos una universidad ciudadana y la ciudad sea una ciudad universitaria, no como ya es. Eh, bueno, desde este punto de vista, palabras clave con las que trabajamos en la propuesta. Eh, innovación social, co-creación, crear no solamente por parte del experto, sino con el otro, con, el, con ese usuario. Eh, por, un poco para marcar la diferencia. No estamos hablando, por ejemplo, del lenguaje universitario, de extensión universitaria. No se trata de hacer eh, conferencias, que puede que haya alguna, o no se trata de hacer actividades a las que ir, sino de lugares, espacios en los que se hacen cosas, en los que se continúan con proyectos. Tampoco es un proyecto de emprendimiento, en el sentido de emprendimiento como que salgan empresas de ahí. Puede que surjan ideas que acaben en empresas, pero el concepto fundamental del que se parte es del de ciudadanía. Eh, emprendimiento sería una parte dentro de eso, pero no el, el, el, el discurso principal. Aquí tenemos dos imágenes que yo creo que muestran claramente lo que se pretende hacer. Eh, vamos a suponer que, que, que hay un espacio digital, eh, físico, en una ciudad y una serie de ideas que están distribuidas por toda, por toda esa ciudad. Lo que estamos buscando son ciudadanos activos que sean capaces de detectar retos y de generar ideas para cambiar su entorno. O sea, aquí la, ambic la, la ambición es el cambio es la transformación. Eh, pero no solamente en la ciudad. ¿Cuántos granadinos y granadinas tenemos por el mundo? ¿Cuántos Erasmus se van cada año a otros lugares? ¿Cuántos vienen de fuera? ¿Cuántos investigadores tenemos fuera? ¿Cuántas personas no viajan y ven cosas en otros entornos que les parecería que son que serían excelentes para hacerlas en su tierra? Bueno, pues eh, eso es lo que estamos intentando articular. generar. Una, una, una metodología, como se decía antes, a través de esa plataforma, que nos permita compartir lo mejor de lo que veamos. Vamos a llamarlo innovación basada en evidencias. Es ¿Sí? no necesitamos que la gente tenga una idea completamente original, sino que las transfiera, que las transfiera y las podamos aterrizar aquí en Granada. Eh, por supuesto, si alguien tiene una idea brillante de empresa o de una patente o algo, no es el espacio, estamos hablando de otras cosas, ¿vale? Por diferenciar también, ¿no? Frente a la idea de embajadores, un tema que, que un Granada hace magníficamente, aquí se complementa con otra visión, no es de, de dentro hacia afuera, es de fuera hacia adentro, eh, de, de, de transformación de lo que tenemos. Vamos a tener una serie de ideas que suben instituciones, eh, ciudadanos, eh, incluso empresas, eh, que se van a conformar, a, una vez que pasan por ese también ciudadano, en prototipos que son propuestas y en proyectos que serían ya iniciativas consolidadas, realizadas. Bueno, eh, ¿por qué innovación ciudadana? Pues porque a lo largo del, del, de la última década, década nos hemos dado cuenta que la visión del experto únicamente no funciona, que muchas veces somos capaces de realizar proyectos que luego la ciudadanía no es capaz de asumir. Esto, eh, aquí no voy a hablar de, de, de vamos a decir, de, de óptimo, de excelencia, de cuál es el mejor proyecto. Puede que el mejor proyecto es el de un experto, pero es que no solamente vale en este sentido qué es lo mejor, sino de qué manera se puede construir eso, porque al final eso debe de ser vivido por una ciudadanía. Entonces, se trata de cambiar, digamos, esa epistemología del conocimiento y de la generación de innovaciones ¿no? en la ciudad. Eh, bueno, los laboratorios ciudadanos. Pues hemos hablado antes de Zaragoza Activa, hemos hablado también de Medialas Prado, están surgiendo por muchos países en Iberoamérica, están transformando ciudades con, con realidades muy complejas. Por ejemplo, se han hecho iniciativas fantásticas en espacios como, eh, como Medellín, ¿no? eh, una ciudad que, como todos sabéis, pues estuvo muy azotada ¿no? por, por eh, la delincuencia. Bueno, a diferencia de lo que son museos, bibliotecas o centros culturales, aquí no se trata de exposición, se trata de creación frente a, por ejemplo, lo que son laboratorios de investigación y centros de investigación, no se trata de que el investigador es el único que toma la iniciativa del protagonismo, sino que el ciudadano, a la par, con un conocimiento distinto, con un conocimiento distinto, complementa y eh, co-crea. Esta idea de cocreación no es algo, eh, vamos a considerar eh, o llamarlo eh, revolucionario, es algo que está en las convocatorias del H2020. Es decir, a los investigadores nos piden que generemos proyectos europeos basado en cocreación y mucho más todavía pues, con lo que sería la ciudadanía. Eh, ¿Cuál sería el papel de las instituciones? Lo hemos comentado antes eh, con la prensa. Eh, las instituciones tendrían un instrumento para lanzar retos, para lanzar preguntas, cuestiones y debates a la ciudadanía, pero también tendrían que enfrentarse al reto que supone recibir propuestas de esa ciudadanía. Por supuesto que la decisión final es la decisión política, son aquellos que tienen la legitimidad en la urna. Eso no, cambia, no se cambia en absoluto. Lo único que generamos es un instrumento complementario ¿no? que permita enriquecer ese modelo y enriquecerlo desde una perspectiva metodológica y de conocimiento. Bueno, pues eh, ¿a qué se podría aplicar? Primero, activar a la ciudadanía, que no es poco. ¿no? Eh, generar historia en torno a nuestra ciudadanía. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos granadinos no tenemos por el mundo que tienen una historia vinculada con nosotros? Imagina esto como la red de alumni que tienen las universidades, una red alumni de Granada de gente que ha estado vinculada en algún momento con nuestra tierra, eh, captar las mejores ideas que hay por el mundo, que surge una convocatoria europea, por ejemplo, para transformar cualquier cosa. No es necesario eh, generar una comisión, es profeso, para desde cero empezar a generar ideas. No, es que se llevan trabajando en esa idea de manera permanente, porque hay una estructura para hacerlo. Eh, proyectos concretos, como Granada, Capital Europea de la Cultura. Vale, las comisiones funcionan, pero también tienen que funcionar otros, otros, otros espacios con propuestas eh, de esa ciudadanía. El espacio digital, os lo presento eh, bueno rápidamente, ¿no? Eh, el espacio digital básicamente funciona en torno a estos tres conceptos. Le vamos a pedir a la gente que suba lo que llamamos ideas. Son cosas que ven que funcionan en un determinado lugar. Que las describan, que le tomen una fotografía y que nos indiquen dónde la han visto y dónde creen que se podría aplicar. Si no es a un lugar en concreto, lo podrían vincular a un área determinada. Por ejemplo, igualdad. Inclusión, transporte, sanidad, lo que sea. Los usuarios van a poder guardar dentro de la plataforma esas ideas dentro de, digamos, una, una carpeta, ¿no? un lugar donde pueden tener ideas que son similares. Y a partir de esas pueden combinarlas y generar un prototipo. Ese prototipo va a ser la base de lo que se pueda transferir a una institución o de lo que se pueda transferir a una empresa… ...o a, a otro tipo de, de, de entidades, a universidad o a otros, ¿no? Y finalmente, por proyectos, lo que entendemos son eh, proyectos que ya están, digamos, realizados. Esta es la página web. La página web la podéis visitar ya. Es labingranada.org, labing con B. Eh, bueno, es una llamada, tienes ideas que compartir, vais a encontrar una serie de ideas destacadas. ¿Vale? Ya hay alguna ahora mismo subida. Ahora mismo eh, esa plataforma se encuentra en beta... Es sí, decir, sobre todo funcionando, yo espero que a, a, a todo, con todo su potencial, a la vuelta del verano, con distintas campañas, con patrocinios eh, de retos que puedan eh, apoyar empresas eh, desde las diversas instituciones. Aquí tendríamos las áreas donde podríamos vincular esas ideas que se suben o esos prototipos que se crean. Eh, bueno, por supuesto, pues esto sería ampliable y aquí tenemos un ejemplo, una idea que sube en este caso por un compañero del laboratorio, Luis Arboleda, peatonalización de calle Elvira, eh, visto en Granada, en alguna otra otra vía, ¿dónde lo aplicaría? Lo aplicaría en Granada, debajo vemos que las ideas se pueden apoyar, ¿no? digamos un me gusta, las ideas se pueden eh, guardar, eh, guardarlas para posteriormente generar prototipos. Y se pueden evolucionar. Un concepto interesante que proviene también del desarrollo de software, que es, oye, pues la idea de pe peatonalizar ya está, lo que pasa es que yo quiero aplicarla a otro sitio. Entonces, por ejemplo, anoche yo lo que hice fue generar, eh, evolucionar la idea de peatonalizar Calle Elvira y, gener y generar otra que es peatonalización de Calle Molino. Es decir, básicamente reutilizo un contenido que va a tener licencias libres, ¿no?, entonces eh, permitiría eh, hacer eso, siempre mostrando de dónde surge, o sea, cuál es, digamos, una referencia, ¿no?, ¿Qui quién qué idea estuvo en primer lugar, ¿no?, eh, esto sería un prototipo, ¿no?, de anoche, simplemente con tres líneas, ¿no?, una granada accesible y saludable, ¿no?, en la que podamos tener espacios peatonales, donde también haya lugares, por ejemplo, con, ya, eh, no sé si se ve bien, con, con, digamos, con llamada de atención para concienciar en temas de, de accesibilidad. Por ejemplo, esto, esto que veis aquí eh, es un, un espacio de, de parking, ¿no?, eh, en Melilla, donde te hacen una pregunta, es, ¿de verdad quieres estar en mi lugar?, es una cosa tan sencilla como esa. A eso nos referimos cuando hablamos de ideas. Puede ser desde simplemente una llamada ¿no? para, para la acción hasta decir, oye, pues mira, hay un festival en tal sitio que en Granada sería ideal. Es decir, es escalable completamente. Bueno, se transforman en prototipos, se puede navegar esa idea a través de los distintos lugares donde se han visto. vale. Eh, se puede navegar en la ciudad donde se han geolocalizado. Tendríamos el mapa y aparecerían eh, a la izquierda las ideas es que en ese momento se están visualizando en ese mapa. Eh, y, por supuesto, tenemos esa red social de conocimiento de Granada. Cada persona va a tener su perfil, va a tener su, eh, su bio, su, su, su contacto, la posibilidad de enviar mensajes, de añadir amigos. Eh, a ver, esto no pretende ser un, un Facebook, ¿vale? Digo por marcar, no pretende ser un Facebook, sí pretende ser a un nivel más reducido en cuanto a escala, lo que pretende es ser un espacio en el que hay gente comprometida. Una persona que decide subir una idea para transformar su ciudad… Es una persona que está, añadiendo, que está generando un valor añadido, una persona que tiene un, un plus ¿no? de, de, de implicación. Entonces, eso es lo que, lo que se quiere eh, articular ahí. Y luego, la plataforma, ahora mismo no lo está, pero estará gamificada. ¿Qué, qué quiere decir esto? Imaginémonos eh, que tenemos el ayuntamiento. Eh, o tenemos eh, diputación que participe en alguna acción que sea en alguna zona de la provincia. Eh, perfectamente la, la persona encargada del área o el alcalde o el presidente de diputación o quien sea, en el momento en que alguien entra y se vincula a ese espacio, puede enviar un mensaje indicando «gracias por participar, tu provincia, tu ciudad te necesita» y, bueno, como dice mucho nuestra rectora Pilar, eh, «dar cariño» que no viene mal y que lo necesitamos, ¿no? Dar cariño y sentirnos, pues, que somos útiles y que, y que, y que nuestra sociedad, pues, no, no necesita. Eh, bueno, tendríamos distintas insignias para distintas áreas y articular muchas cosas. Pensad algunas de las iniciativas que se han hecho en Granada en ocasiones, reuniendo a gente, digamos, ilustres que vienen de fuera a contarnos qué está pasando en el mundo, ¿no? Eh, esto esto lo, lo sistematizaríamos, es decir, una o dos veces al año, cuando estas personas que están fuera de Granada y vienen a Granada, eh, eh, bueno, las tenemos aquí, organizaríamos uno, unos encuentros donde nos cuenten cuáles son sus experiencias fuera, cómo están viviendo allí las innovaciones que están realizándose, qué ocurre en, otro, en otros lugares del mundo, ¿no? generando, ya digo, esa, esa red real. ¿no? Eh, finalmente, esto se complementa con un espacio físico, un espacio físico donde la gente se pueda encontrar. A ver, el espacio físico en lugares como eh, Zaragoza, Zaragoza, no luego no lo contará Raúl, o en Madrid, bueno, pues son espacios más centralizados, en Zaragoza tenéis varios. Eh, la universidad tiene un potencial y es que tenemos espacios distribuidos por toda la ciudad, eh, pero no dejan de ser espacios universitarios. Eh, en ese sentido, pues a, a las instituciones intentamos un poco comprometerla o, o, o, o pedirles que, como ocurre en otras ciudades, sería interesante que los, ciudades, que los ciudadanos supieran que si van a tal sitio van a poder trabajar, en, en, van a poder formarse en determinados temas, van a poder trabajar en determinados proyectos, van a poder realizar iniciativas. ¿no? Bueno, eh, ¿qué aportan estos laboratorios ciudadanos? un espacio permanente donde se pueda fundamentalmente escuchar. ¿No? escuchar qué tiene esa gente para, eh, para aportar. Estas son algunas imágenes de Medialas Prado, en, en Madrid. Eh, realización de convocatorias abiertas para generación de esos proyectos. Eh, talleres y, y espacios de formación, muy vinculados también a lo que son esas nuevas tecnologías eh, que hoy en día todos necesitamos. Es decir, eh, la impresión 3D no es algo que tiene que quedar para el experto. La impresión 3D la puede necesitar cualquier persona, cualquiera que sea su edad. Y ahora mismo esto lo vemos en el año 2017, esperad dentro de cinco años. Si esta contemporaneidad, tenemos que, que, que hacer ver a la gente que nuestra ciudadanía es una ciudadanía que debe de ser también una ciudadanía digital, que tenemos que asumir ese discurso. Y bueno, eh, sobre todo una atmósfera de trabajo que sea atmósfera, digamos, de afecto para la cooperación, para el intercambio, para el encuentro. Eh, iniciativas de referencia, Medialas Prado, eh, luego nos lo contará Marcos. Eh, eh, bueno, aquí recibí un premio el año pasado, ¿no?, de la Fundación Europea de la Cultura. Eh, en este caso, lo de las Prado, depende del Ayuntamiento de Madrid. Zaragoza Activa también depende del Ayuntamiento de Zaragoza. Eh, bueno, aquí tenéis esa, esa imagen. Y la propuesta, finalmente, ¿no?, pues es que las instituciones se puedan comprometer e intentar empujar eh, en este sentido eh, para, bueno, pues para articular y dar un poco más de, de vida, ¿no? a, a, a la ciudadanía en nuestra en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que, que la necesita, ¿no? que la necesita, que tiene muchas cosas que decir, que hay mucho conocimiento en, en muchas partes ¿no? de, de, de nuestra sociedad. Eh, finalmente, lo voy a hacer en, en un minuto, quería contaros que es Andalaps, la red de laboratorio ciudadano de Andalucía. Mira, Andalaps lo que pretende es articular, mostrar, mapear iniciativas que dentro de lo que es eh, una línea de innovación abierta, de innovación... Eh, con la ciudadanía, se estén realizando tanto en el ámbito de empresa, de universidad, de instituciones públicas, de ayuntamiento etcétera. Eh, ¿Por qué esto es importante? Lo voy a enmarcar en las políticas que ahora mismo está llevando, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña. Bueno, esta es una imagen de la, de la plataforma, son algunas imágenes de la plataforma ahora mismo como está, eh, Os muestro Os muestro el… ...lo enmarco, ¿no? dentro de esas políticas que se están realizando en otros lugares. Eh, Cataluña lanzó hace cinco o seis meses una red que se llama Cat Labs, CatLabs, catlabs.cat. Eh, la idea, esto lo, lo, lo está, está empujando eh, la presidencia, ¿no? eh, de la de allí... ...lo que intenta es complementar el modelo de innovación que tienen... ...incorporando lo que es la innovación eh, con la ciudadanía, la cocreación, la innovación social. En nuestra comunidad tenemos iniciativas pioneras en ese sentido tenemos todo lo que es la red Guadalinfo, una red que se extiende por por el por el territorio, pero a la que creemos que también habría, eh, habría que añadir otros espacios que no están dentro de la red, que son espacios, pues, ya digo, privados, de universidades, espacios, en muchos casos fundamentalmente también urbanos, eh, donde se está generando mucha innovación y mucho conocimiento. Entonces, sumar esto e intentar, digamos, no llegar tarde un poco a esta revolución, a este signo de los tiempos y que, desde también, la comunidad autónoma se puedan, apoyar este tipo, eh, este tipo de, de iniciativas. ¿no? Esto es una, una noticia de cuando eh, Neus Montté presentó esta iniciativa hace unos meses. ¿no? Eh, ahora mismo tenemos ya algunos, eh, en total habrá unos 20 centros que están eh, mapeados. No solamente nos restringimos a lo que es Andalucía, por una cuestión. Es decir, lo que nos interesa fundamentalmente es en lo físico, bueno, pues hay una región, pero desde el punto de vista eh, digital, el potencial de colaboración, Incluso también desde un punto de vista más presencial, es ilimitado. Es decir, a nosotros nos interesa saber que está ahí, que es un actor fundamental, por ejemplo, eh, la remolacha hack Lab, ¿no? Que, que, que ha salido de Zaragoza Activa, o, o iniciativas que se están realizando a lo mejor en Castilla-La Mancha, muy interesantes, donde la red que tiene no está tan articulada como a lo mejor en Andalucía y que puede, eh, podemos ayudar a que aquellos crezcan. O espacios como, por ejemplo, en Melilla, donde estamos trabajando también eh, por la presencia de la universidad, en que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, eh, intentamos tener esa ambición, no esa ambición de desde de, de, de una mirada del sur, poder entender qué es lo que está ocurriendo y, al final, pues, que se generen esas políticas. Dentro de los objetivos que nos hemos planteado es incrementar ese número de laboratorios. Cuando hablamos de laboratorio, es un concepto que quizá puede confundir, porque la gente dice, bueno, laboratorio es esta gente lo que tiene en ciencias, ¿no? No, por laboratorio estamos, eh, entendemos nosotros, hemos generado esta definición, lo muestro aquí, perdonad, aquí, entidades que, tanto en el ámbito público como privado, se constituyen en espacios físicos y o digitales de experimentación y producción de iniciativas de innovación que surgen de procesos abiertos de co-creación, integrando a la ciudadanía de forma protagonista dentro de ese sistema. Entonces, hay empresas, hay spin-offs, por ejemplo, de nuestra universidad que trabajan con este enfoque. Trabajan con enfoque decididamente abierto. O, por ejemplo, el, el IAPH, no, de, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que están aquí, que han, han generado ahora el Laboratorio de Patrimonio Abierto, Laboratorio Abierto de Patrimonio. Eh, es decir, eh, esto está floreciendo, no, está floreciendo de distintos ámbitos, de la administración y de, y de las empresas, ¿no? Bueno, pues estos son los objetivos de, de, esta, de esta iniciativa: generar políticas de fomento de innovación ciudadana en el territorio andaluz. Y, y, bueno, simplemente el inscribirse ahora mismo en esta labor de mapeo es ir a la plataforma, completar este formulario y, y entrar dentro de esa red de Laboratorio Ciudadano eh, de Andalucía, que mañana en Petit Comité, pues, nos reuniremos para ver qué se está haciendo y en qué manera podemos colaborar y podemos, digamos, pedir ayuda o pedir eh, proyectos o intentar generar políticas que, que favorezcan eh, todo esto. Bueno, no sé si me he extendido mucho. Eh, si tenéis alguna pregunta, intervención pues sería interesante poder eh, poder escucharos y ver qué en fin, que parece que podemos aportar, ¿no? Bueno, muchas gracias Gregorio A mí que me parece muy interesante es que una la de las cosas que en esta ciudad es la las, que todo el mundo trabaja en la misma dirección eh, por un lado, el de la ...está preparando un poco de un real de la ciudad. Sí, gracias. Es decir que a, a mí me parece que la, que, la, que la participación de los ciudadanos es crítica en un proyecto de ciudad. ¿no? La ciudad ahora parece que quiere definir un, un proyecto, ¿no? En la, en, en la nueva idea de, de, del ayuntamiento. Y esta sería un soporte extraordinario para, para alimentar ideas eh, sobre lo que podía ser la transformación de Granada ¿no? entonces es importante la conexión con el Consejo Social eh, de la ciudad porque yo creo que desde aquí se pueden alimentar muchísimas cosas ¿no? Sí eh, están ellos, bueno conocen el proyecto Santiago y, y bueno no ha podido venir esta mañana pero sin duda nosotros planteamos esto como suma sumar a lo que ya hay y, bueno, como todo, eh, experimentar y ver hasta dónde puede llegar, qué puede aportar, ¿no? No tenemos soluciones, tenemos métodos, ¿no? como decíamos antes. No sé… Bueno, si… ¿Nada más? ¿Alguna…? ¿Ha quedado claro esto? Bueno. Entonces, eh, lo que vamos a hacer una vez hecha la, la, la presentación… Eh, y antes de ir a ese a ese café donde podamos charlar eh, es contaros lo que se hizo ayer. Ayer estuvimos trabajando en propuestas, ¿no? Eh, se planteó un reto: diseña Granada como ciudad europea de la cultura en 2031. Entonces eh, se generaron se han generado en total 10 propuestas. Esto ya sabéis eh, lo hemos articulado ahora mismo en muy poco tiempo, dos tres semanas. Eh, esas 10 propuestas han llegado. Seis, siete, seis a través de, de, de correo electrónico. Correo electrónico, cuando digo esto, es que hemos generado una guía para que la gente de forma autónoma pueda trabajar, generar esas propuestas, reuni reuniéndose con los compañeros, con los amigos, en eh, donde quisieran, no sé, en los bares, las asociaciones, donde haga falta. En los bares pensamos bien. Entonces, pues, vamos a darle ese empuje a, a la gente que quiere innovar, que si se reúne allí, pues que saquen esas propuestas. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de, de lo que vivimos ayer unas 20, 25 personas en, en el centro de transferencia tecnológica en Gran Vía, en Gran Vía 48. Eh, estuvieron trabajando por eh, durante la mañana en presentar alguna, en general, algunos de estos proyectos, ¿no? Aquí tenéis esas esa imágenes, esos métodos con los que trabajamos. Aquí tenéis también eh, una imagen de la, de la sala. Esto, no sé si tenemos aquí Durroan, pero es un minuto y, y podéis ver en vivo un poco el ambiente en ¿no? el que vivimos. ...que se pudiera un poco visualizar el alcance que puede tener... ...imaginado el hecho de que... Eh, ...una semana de innovación ciudadana... ...se pueda articular en los colegios de nuestra ciudad... ...de nuestra provincia... Eh, ...un espacio de aprendizaje fantástico para nuestros... Eh, estudiantes, ...incluso dentro de la propia universidad... ...cuánto conocimiento no puede salir de ahí... Eh, ...articulado con, la, con las instituciones... Eh, ...haciendo luego un espacio de encuentro, incluso pues, no tenemos que irnos al espacio de congreso... ...en una plaza, en algún sitio donde se nos vea, se tiene que ver ¿no? lo que se está haciendo. Para eso pues, hace falta colaboración, también esa eh, voluntad política para, pues, para empujar en ello... ¿no? En, en, que, ...en que se puedan realizar esa, esas acciones. Eh, imaginar igualmente eh, con empresas... Eh, vinculada a innovación a cualquier ámbito, que quisieran eh, apoyar algún tipo de iniciativa en cada una de las áreas que hemos visto ahí, generando algún tipo de incentivo también para esos ciudadanos que, a los que tenemos que llegar con, con la iniciativa, ¿no? Es decir, lo bueno de esto es que no es algo que se va a acabar en un evento, sino que el esfuerzo que se haga para que con una actividad cien personas más entren en la plataforma, son cien personas que van a estar ahí y a las que en un momento dado puede activar. No son cien personas que han entrado a una sala y se han ido. Es decir, esa es la idea un poco de, de funcionar con plataformas de una manera sistémica con la que siempre trabajamos, que los esfuerzos, digamos, nos cundan, que sean eh, importantes, ¿no? en ese sentido. Estas son algunas de las iniciativas que, que han llegado. Eh, estas son las de, por correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, eh, mejora de la experiencia cultural para el visitante en Granada, de Scal Club de Granada, Asociación de Profesionales del Turismo. Eh, Juan Pablo Canales ha enviado también la propuesta de Granada Atrio, ¿no?, para… ...reformar ¿no? la estación de, de, de AVE... Eh, ...un museo virtual inclusivo... ...pensando en el Smart City GRX... ...museo GRADES, ¿no? eh, del compañero Miguel Gea... ...en la universidad... ...museo y talleres de guitarrería y, y lucería de cuerda y piano... ...trabajar en temas de jardinería ciudadana... Eh, ...y luego algunas ideas de modernización de Granada... Eh, ...que ha mandado Manuel Jorge Velázquez... ...que vive por medio mundo... ...y ha mandado fotografías de lugares donde él ha estado y ha visto esto funcionando. Eh, Wi-Fi gratuito en lugares públicos, desfibriladores en las calles y escaleras mecánicas. Eh, por supuesto, algunas de estas cosas han estado en la mesa hace ya tiempo. Eh, pero bueno, ya digo que no estamos hablando de cuestiones que sean originales, no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo, digamos, activarlo y algo que no un momento dado puede que no haya funcionado, a lo mejor, 15 años después... ...funciona o puede conectar con unas necesidades que antes no eran tan eh, tan patentes, ¿no? Entonces, eh, bueno, estas son algunas de esas cosas que hemos conseguido articular en, en apenas dos o tres semanas, ¿no? eh, Bueno, estas son eh, la iniciativa ¿no? Ayer... Eh, y me gustaría no acabar yo, me gustaría no acabar esta parte yo, sino invitar a Javier, que está aquí... Javier, si puedes venir para contarnos la iniciativa que vosotros preparasteis ayer... ...en el encuentro. La idea es eh, generar una ciudad creadora... Eh, ...una ciudad creadora y el proyecto entonces... ...lo hemos llamado Sin Evaporación No Hay Lluvia... ...esta primera imagen, ahí lo que veis, ¿no?... ...es, es una, en el medio hay una gota de agua... ...hay una gota de agua verde, pues por, porque aquí el agua es verde... ¿no? Es, es verde por Val Valdelomar y es verde por García Lorca y es verde porque el agua vivifica. Entonces, la idea sería lo que lo que se está planteando un poco en, en el laboratorio Lavín. Es decir, puntos de agua, o sea, gotas de agua que son personas y esas personas, esas gotas, cuando se unen, se convierten en acequia y cuando se unen más se convierten después en, en alberca y se convierten, es decir, un agua vivificadora y que después por canales son eh, y tal, ¿no? El pasar Ay, a la flechita, a la vale bueno esto, hemos seguido el modelo que nos repartieron en media lada de lo que teníamos que ir haciendo entonces este es el equipo de los que estuvimos trabajando y, y este es un poco el resumen también quizás tampoco está muy claro porque se hizo ayer por la tarde así en plan rápido pero bueno lo cuento o sea el resumen es intentar hacer de Granada una ciudad creadora una ciudad eh, creativa entonces, ¿qué se propone para hacer eso? Pues lo que se propone es que en todas las instituciones de Granada que tengan presupuestos de cultura, dedicar un porcentaje más alto que el resto de las otras ciudades culturales ¿no? que se pueden sacar de los rankings de cultura, dedicar un presupuesto más alto en lo que pone ahí, para apoyar a creadores nobles, a creadores emergentes. Es decir, vamos a poner un ejemplo. ¿no? Supongamos que las ciudades ahora mismo más potentes culturalmente están dedicando el 15% a apoyar a lo que sería cultura emergente. Pues, si están aportando, o sea, si están aportando el 15%, no ...nosotros hacer una apuesta por el 20. O sea, las instituciones que en Granada generan cultura... ...apoyan ese 20 para localizar creadores eh, nobles. Esa sería un poco el resumen de eh, la propuesta. Eh, interesa decir a quién serviría este esta idea, ¿no? este esta propuesta... ...para empezar a creadores emergentes, ¿no? A creadoras emergentes. Granada es una ciudad llena de gente con ideas... ...de gente activa en teatro, en esto, en todo, ¿no? El único problema es que tienen muy poco apoyo... ...el único problema es que no tienen redes, que no tienen, la mayoría no tienen contactos. Muy poca gente de los nobles, de los emergentes, tienen ya una red, tienen unos contactos, tienen unos apoyos. Entonces, eso prácticamente es un subsuelo que se está desperdiciando. ¿eh? La idea, entonces, sería sacar eso a flote ¿eh? con el presupuesto de esa institución que un mínimo lo van a tener que dedicar a eso. Y la otra gran ventaja sería que Granada pasaría a ser una ciudad creativa. Es decir, ahora ya se está viendo eh, que lo segundo que se van a pedir a, a la ciudadanía es eh, creatividad. Es decir, lo primero va a ser resolución de problemas complejos y lo segundo va a ser la creatividad. Entonces, hay que hacer una gran, pues, una gran apuesta en lo que se supone eh, que se va a demandar ahora, ciudadanos creativos. Entendiendo, además, por creatividad cualquier Cosas. Es decir, eh, todas las personas son creativas, no son creativas solamente los que nosotros pensamos creativos. Nuestra cabeza es creativa y tú desde que te levantas por la mañana estás creando, ¿no? Un poco. Bien. ¿Dónde se aplicaría la propuesta? Pues, lógicamente, va para empezar, se aplicaría, se aplicaría en Granada… ¿Qué recursos se necesitan? O sea, para llevarlo a cabo, ¿qué se necesita? Esta propuesta, para llevarla a cabo, eh, no tiene ningún recurso económico. Es decir, no hay nada. Lo único que se necesita es que las instituciones lleguen a ese acuerdo. Es decir, primero, es decir, o sea, primero habría que localizar qué porcentaje se dedica a creación emergente en las ciudades más potentes, ¿no? que supongo que será Barcelona, quizá Bilbao y tal. Y decir eso, pues, si ellos lo, eh, dedican un 15%, Granada va a dedicar un 20. Si ellos dedican. Entonces, eso, lo único que se necesitaría sería un acuerdo de la corporación. Y a partir de ahí, si el ayuntamiento de Granada tiene que dedicar un 20 a creación emergente, pues después ya habría unos concursos y unas presentaciones y la gente que es creativa iría y a lo mejor desde laboratorios o sea, podían ser políticas abiertas de la gente que votara para elegir. En fin, eso ya sería. Pero en el fondo no se necesita pre previamente ninguna inversión y tal, ¿no? ¿Qué impacto tendría? Es decir, ¿qué resultado esperaríamos de esto? Pues se, se esperaría fundamentalmente potenciar eh, Granada como ciudad creadora, aumentar y consolidar eh, las personas creativas y atraer talento de otras ciudades, es decir, creadores. Si yo estoy viviendo en Cartagena, si yo estoy en Cartagena y sé que Cartagena está dedicando el 10% a eh, creadores emergentes y Granada está dedicando el 20% de su presupuesto, lo lógico es que si yo estoy en Cartagena me venga a Granada, porque tengo más probabilidad en Granada de que me cojan eh, como creador, o sea, que me apoyen, porque están dedicando el 20% de su presupuesto más que Cartagena, que está eh, en el 10%. Entonces, eh, sería aumentar y atraer talento, o sea, atraer talento de gente que. Eh, creadora. Instituciones implicadas, pues lo que pone ahí, todas las que tengan un presupuesto para cultura y que se sumen al proyecto. Por supuesto, ¿quién podía ser? Pues el ayuntamiento, la junta, diputación, universidad. Es decir, pues todas las instituciones que tienen un presupuesto podían discutirlo decir, mira, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana o no, vamos a dedicar un porcentaje y previamente vamos a ver cuál es y después veremos eh, cómo se cómo se vehicula y tal. ¿no? Esta ya es la… la eh, diapositiva final y lo que plantea como eh, lo que se nos pedía era acabar con una especie de prototipo ¿no? para que se viera eh, la idea, pues entonces el prototipo sería eh, más o menos este. Es decir, allí a la izquierda eh, simulamos un mar de la creatividad ¿eh? y lo que se produce en ese mar de la creatividad es una evaporación, es decir, ese sería el proceso creativo, ¿no? Por eso, eh, eh, es sin evaporación no hay lluvia, para, para, para que llueva, que es la parte de aquí, es decir, para que caiga cultura, para que tengamos cultura, previamente alguien ha tenido que elaborar eh, ese agua, o sea, ese agua la ha tenido que evaporar, la ha tenido que convertir en nube para que después llueva. Entonces, la película sería, la apuesta de Granada sería... En esa, ...en esa espiral eh, naranja, es decir, nosotros apoyaríamos a los emergentes... ...que están ahí, es decir, ese sol que, que evapora, o sea, nosotros apoyaríamos... Eh. ...eso después produciría eh, la lluvia y esa lluvia después bajaría, cuando... Baja la lluvia, ya son creadores que no son emergentes, que están consolidados y que están produciendo cultura, ¿no? Es como si la cultura bajara. Entonces, eso produce lluvia y eso eh, vivifica ya, ¿no? O sea, ahí hemos puesto unas plantas, sería un poco la sociedad. La propuesta, entonces, sería que Granada hiciera un amplio apoyo al, al sector de la izquierda abajo, que está en naranja, y arriba, que hay también esa lluvia, ¿no? Con lo que hay ahí es… Eh, las ciudades que ya están potenciando una cultura de prestigio que llueve. Es decir, eso no se puede abandonar. Todas las ciudades tienen que seguir trabajando ahí. Claramente, por ejemplo, Málaga está haciendo una apuesta de lluvia sobre Málaga increíble, generando millones en museos. Es eh, una apuesta que está haciendo y le saldrá bien, mal, regular, le saldrá como…, pero está haciendo una apuesta. Pongamos cantidades de millones para que llueva cultura en Málaga, pero ya están apostando por una cultura hecha. Como ahí hay un ...una competencia bastante grande... ...pensando en la Granada del 31... ...lo que habíamos pensado entonces... ...es que la apuesta se podía hacer en la evaporación... ...es decir, en buscar... Eh, creadores en buscar eh, gente emergente creadora y empezar a sacarlo. Y hay que decir, bueno, si tú tienes una idea, si tú tienes unos proyectos, si tú tienes algo, la ciudad ideal sería Granada porque os está buscando. Y no solamente os está buscando, sino que está o sea que tiene dinero para apoyar esas propuestas. Entonces, esta, esta sería un poco eh, lo que hemos, vamos, lo que nos han dicho que era el prototipado y, y ya está, con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Hola, buenas. ...bueno, estuve ya en, lo, en, en la primera jornada de, para, para dar ideas... ...es que no he podido llegar antes... Eh, ...es que el, eh, esta propuesta mm, eh, en Granada ya existe... ...o sea, ya hay, en, por referencias que tengo de gente que ha viajado por España... ...trabajando a nivel cultural... ...dice que no hay nada como lo que hay en Granada de cantidad y de calidad de cultura... ...pero hay algo que no funciona cuando esto no, no se conoce... Luego estamos en los top de muchos rankings súper bonitos, la mejor, la más bonita para besarse, la mejor Semana Santa, la, la más elegida turísticamente y, la, y por supuesto la Alhambra es el monumento más visitado de España. Eh, hay algo que no funciona cuando es la tercera ciudad con más paro. Eh, hay algo aquí que no encaja. No sé dónde yo, no sé dónde está la clave, ¿no? Entonces eh, y luego al, al, al, eh, al tener el epígrafe este de que aspiramos a ser la Capital Cultural del 2031 se enfoca eh, todo hacia la cultura, cuando cultura en Granada hay muchísima y de mucha, de mucha calidad pero hay otras cosas eh, que hay que, que solucionar para que ...porque la cultura tiene que estar en un marco de ciudad sostenible... ...menos ruidosa, menos contaminada... ...que la calidad eh, laboral, sobre todo en el sector servicio... ...bueno, sobre todo, el sector servicio es la, el que tira de, de, de este tren... ...pues habría que eso, eh, dentro de esta idea... ...pienso que un dato importante a mirar. ...hay un país sudamericano que ahora no sé, que tiene un... un un servicio, un departamento de control de la calidad de los que trabajan para el turismo. Eh, que refleja la felicidad de, o la satisfacción de los que trabajan para. para, para ese sector, ¿no? Que, que aquí en Granada pues no, no. Bueno, se sabe que no están bien tratados ni bien cuidados. Quiero decir que.. Bueno, eso es lo que yo quería aportar, que todo esto de media Medialab es una oportunidad muy importante para tocar los puntos claves de lo que necesita realmente Granada y cómo necesita. Y es verdad que falta, hecho en falta a los mayores, opinando, a los padres de los colegios también, que hay mucha inquietud. Y, y, por, y por supuesto, eh, lo, la cultura emerge, bueno, emergente, cultura alternativa, independiente, grado, llámala como quiera, que es de un nivelazo en Granada y, y, y, y tendría que tener por pues, aquí. Y luego también es verdad que pienso que a los, tenemos unos talentos... Eh, eh, ...muy reconocidos que deberían tener visibilidad en la ciudad... ...a través de, vamos, aunque se le sea ponerle una rotonda... no ...pero quiero decir, Miguel río 091, Títeres, etcétera... ...o el autor de Black Sabbath, por ejemplo... ...son gente que está triunfando, está muy reconocida fuera de ahí... ...y aquí no, es, no tienen un hueco en la ciudad... ...lo mismo que el Paseo de la Constitución, ya hay iconos allí puestos... ...pues eh, hacer visible a talentos ya más actuales... Eh, ...también es, un, es una manera de, de, de... reconocer, o sea, de dónde estamos... ...realmente, ¿no?... ...pues sí. nada, gracias por escucharme... ...muchas gracias... Sí. bueno ...muchísimas gracias por la presentación... ¿no? ...yo creo que... Eh, ...el camino se hace andando, ¿no?... ...y a mí me gusta la idea... Y creo que, bueno, primero felicitar a, a, a, a, los, a los impulsores de este proyecto. A mí me parece que puede ser revolucionario, porque que la gente participe y de sus ideas es eh, el, el primer paso para construir una revolución. ¿no? Lo que ha dicho la persona que ha intervenido es verdad, es decir, eh, ...yo creo que Granada tiene una enorme riqueza... ...y muchas personas muy vinculadas... ...y muy competentes en el mundo de la cultura, ¿no? lo, lo, lo que aquí sería interesante a partir de esto... ...es cómo se construye la metodología de la reflexión... ...es decir, la cultura como polo... Eh, ...las personas... ...los recursos y la gente, ¿no? Es decir, cómo, cómo construir esa metodología que se va buscando para que, de alguna manera, todas las aportaciones se ordenen un poco y al final podamos construir un modelo. ¿no? Eh, y al hilo de lo que ha dicho anterior, es decir, tenemos que, tenemos que pensar que eh, una ciudad sin industria es difícil que no tenga paro. O sea, hemos olvidado, y ahora la crisis nos ha puesto de manifiesto, la, la gran oportunidad que yo veo aquí es qué, qué industria, es decir, la industria de la cultura, la cultura para construir riqueza, eh, las nuevas tecnologías, el arte, eh, todo ese mundo, ¿no? Es decir que yo lo, lo que quiero es felicitaros y, y, y, y apoyaros. Y, y yo creo que si mucha gente apoya, porque esto será un proyecto difícil, esto puede ser una revolución. Y, y, y no podemos perder tantas oportunidades y esta es una oportunidad para la ciudad, ¿no? Todo es mejorable, ¿no? Todo es mejorable, pero cuando uno pone la, la semilla ahí aparecen plantas. ¿no? Y es verdad que se necesita el agua, el mar, para que haya evaporación, pero sí. lo más importante es que construyamos una red de gente que esté apoyando y que esté aportando y que se discuta y demás. ¿no? Así que muchísimas felicidades. Gracias, Gregorio. Eh... Bueno, muchísimas gracias, sobre todo por esta iniciativa, por montarla, por ponerla en pie, eh, por esta presentación y por eh, invitarnos. Eh, sí, si por ahí lo he visto en una en una de las diapositivas, se decía espacio físico. Es, es, estamos hablando mucho de nuevas tecnologías, también porque es la vía está siendo la vía para recuperar contactos y construir redes que igual es una de las cosas que hemos perdido en las ciudades, ¿no? ese, ese contacto directo, esa convivencia y esas redes ciudadanas, eh, y es muy importante también, aparte de recuperarlos por la vía de las nuevas tecnologías, a través de la presencia y de esa convivencia. Las ciudades se nos están vaciando también, eh, y más eh, Granada en sus centros históricos y demás, eh, y a la vez eh, hay necesidades sin lugar, como esta, por ejemplo, tal vez uno de los primeros, proyectos que, o de las primeras propuestas que de esta forma y con esta metodología habría que afrontar, afrontar es encontrar un espacio físico eh, para, para el laboratorio, para el, para el laboratorio de investigación ciudadana, en el sentido de que más allá de que recuperemos los contactos por las vías telemáticas, los espacios físicos de, de contacto, como, sea, además, como además se ha visto ¿no? en esas dinámicas, son imprescindibles y pueden ser un punto ¿no? a partir del cual transformar la ciudad y recuperar ese contacto. Contacto directo Y en ese sentido creo que las instituciones tienen un papel fundamental. Actualmente tienen tanto el ayuntamiento, Junta de Andalucía, tienen eh, bueno, numerosas instituciones, tienen eh, patrimonio, tienen edificios que a veces incluso le suponen una carga porque un edificio vacío o una ciudad vacía de, de contenido es absolutamente insostenible y eh, ahí se puede producir la sinergia. no Creo que… Es, es una oportunidad que hay que buscar y creo que puede ser una de las grandes aportaciones, digamos, de las instituciones en esto, poner sus espacios a disposición de iniciativas sí, sí me gustaría recalcar con esto que has comentado de lo digital es importante, pero la presencia es indispensable. Eh, un, un caso que yo creo que para mí la principal referencia, eh, todos los años se dan unos premios, eh, ...son como los Oscars de Internet... son ...los premios que da la, la, la Fundación eh, Arts Electrónica... ...en Austria... ...en 2013, si no me equivoco, de año... ...se dieron a campo, campo de Cebada... ...Campo de Cebada es una iniciativa... ...que surge en Madrid... Eh, ...junto al mercado de la cebada, en la Latina... ...una zona que creo que iban a construir un centro comercial... ...o un gimnasio o algo, ¿no?... ...pero con la crisis aquello se quedó, bueno, pues vacío... ...entonces los ciudadanos le pidieron al ayuntamiento... ...si podían... ...creo que empezó todo con una noche en blanco... ¿no? de esta que hacen en Madrid... Eh, ...si podían utilizar aquel espacio... ...y un poco pues... ...cogestionándolo con el ayuntamiento... ...realizar actividades, ¿no? Bueno, pues... Eh, ...en 2013... ...esta iniciativa... ...que fundamentalmente... ...es un espacio... ...recibió el premio... ...de... ...en la categoría comunidades digitales... ...de ARS electrónica... ...para que veamos la dimensión... ...diez años antes... ...quien primero había ganado ese premio... ...fue Wikipedia... Entonces, hoy en día eh, hay una superposición de, de, eso, de ese espacio físico y digital, porque no somos identidades distintas en lo físico y en lo digital. Hay una, una ida y venida, no hay, un, hay una, unos puntos de comunicación que son fundamentales. Entonces, nosotros estamos muy empeñados en eso. Es decir, nosotros, eh, ahora hablo Medialab, no la bien nada, no, pero Medialab es cultura y sociedad digital, pero a, ...lo de lo digital a veces incomoda... ...porque parece que la gente dice... ...bueno, tú que estás en las redes... digo, no... ...nosotros hace poco hicimos un encuentro... ...de educación abierta... ...y en vez de utilizar presentaciones de PowerPoint... ...utilizamos un teatro japonés... ...que se llama Kamishibai... ...que es un teatro en papel... ...entonces se abre... ...y vas pasando hojas de papel... ...entonces, ¿qué era lo que pretendíamos?... ...simplemente cambiar el modo de encontrarnos... ...estábamos en el... ...de hecho donde vamos a estar mañana por la mañana... ...en, en un patio de la Escuela de Arquitectura... Un patio renacentista... Con unos bancos, una mesa, el teatro japonés allí puesto y contándonos historias. A eso es un poco a lo que nos referimos, ¿no? Bueno, perdón, que me he liado yo aquí y ya habla mucho. Eh... A, a mí sí me gustaría decir una palabra respecto a lo que has dicho. Es decir, creo que los sitios físicos son muy importantes, hay que tener una. Y ahora que también estamos mucho reflexionando sobre la universidad, existe el, campus, el proyecto Campus Cartuja que está... Eh, ...impulsando el restaurado para darle una nueva visión al campus de Cartuja... ...como un espacio de campus de ciencias sociales, de humanidades... ...hacerlo más amigable, más sostenible, hacer aquello realmente un campus... ...que por ahora no es. Y hay un edificio que es el colegio máximo, es decir, es donde está ahora... ...la facultad de odontología, la facultad de comunicación y documentación... Hay que ser optimista y pensar que eh, odontología acabará yéndose al, al Parque Tecnológico de la Salud, porque es su sitio, es lo lógico. Y ese edificio es BIC. quiere decir que es un bien de interés cultural. Y si tú quieres generar eh, en, en el campus de Cartuja, espacios simbólicos que unan a todo el mundo. Eh, sería un sitio ideal para que la eh, eh, fuera. subiera al, al colegio máximo. Eh. Allí hay una biblioteca. Javier, te voy a discrepar. ...porque a Cartuja nos cuesta trabajo subir a nosotros... Ya, ...o ya, sea pero, que pero, esto tiene que salir de tropieces... ...es decir, que mira, hemos quedado para echar una cerveza... ¿o? ...y esto que están haciendo... ...y acabe allí... Sí, ...lo ahí. digo porque eh, tenemos no. un poco esa disquisición... no ...y es verdad que hay espacios... ...que, no, no, que, que si, cuestan trabajo... ...si legal. yo entiendo tu punto de vista... ...pero también la gente sube a la Alhambra y es un monte... Mm. Hay, hay que hacer, es decir, cada uno hace lo que pero yo haría una apuesta si así es... sí, el... pero es que el segundo monte es el Albaicín, o sea, las grandes subidas a Granada son a montes. Y, y donde hay dos hay tres no pero bueno, que habrá que sí pero que, que hay muchos sitios, es decir, una de las cosas que necesita la universidad es prestigiar el colegio máximo como edificio simbólico, no como un edificio donde hay dos facultades, allí hay ahora mismo una biblioteca que es originariamente de los jesuitas, que el espacio más antiguo que hay en España, perdón, en Granada, siendo biblioteca. Es el más antiguo que hay. Y todas esas cosas las tenemos que poner en valor. Y todo eso no lo sabe prácticamente nadie. Pero, pero claro, es subir a otro monte, pero ya puestos. <risa> pues sí. Eh, me gustaría preguntaros, porque estáis aquí gente que trabajó en otro equipo. ayer. Contadnos a qué conclusión llegaste y un poco brevemente cuál fue vuestra vuestra idea, vuestra propuesta. el desempleo, el sinogarismo, pero son problemas más estructurales que ayer en una sesión tan corta no podíamos usar, vamos, no podíamos trabajar. Y entonces lo que hablamos fue de crear esos espacios de encuentro para debate, para hacer asambleas, para que la gente no, vaya, no tenga que ir a espacios de consumo o que no son accesibles para todo el mundo. Algo más asequible que puedes pasear, encontrarte, a la sombra poder ser, porque muchas veces aquí se hacen plazas pero son secano, vamos, no, no ves a nadie. Y entonces se propuso crear un centro cultural que incluyera también un museo multicultural de la historia de la ciudad de Granada, que sirviera también, pues eso, multiusos para crear, como si tuviera el palacio de Congreso en las puertas abiertas siempre. Entonces es algo que existe en Londres, en Sao Paulo, en otras grandes ciudades, pero que se puede trasladar a una ciudad tan pequeña como Granada, porque, como han dicho antes, hay mucho tránsito no solo de visitantes, turistas, gente que viene a conferencias y congresos, también hay estudiantes, toda la comunidad universitaria y la ciudadanía, que sería la, no sé, un sitio que te pertenezca, que te apropies. Y esa fue por lo menos la propuesta desde mi grupo de trabajo, crear ese centro con muchos árboles, con fuentes, con parques infantiles, con cine de verano en una pared, o sea, era una maravilla. Y... Ah, bueno, propusimos, hay un montón de espacios. Bueno, en Granada hay 27.000 viviendas vacías y además hay espacios abandonados de hace décadas, como me estoy acordando ahora de la compañía granadina, el edificio de Lino, que va a ser turístico, el centro comercial Neptuno, que por ejemplo está en desuso, el cubo de Caja Granada también está al, no sé, al 30% de su capacidad, está siendo usado. Entonces, ya que hay una, no sé, una sinergia aquí entre diferentes organismos, si podrían poner, pues eso… ...su inventario de edificios que no están siendo usados... ...y cedérselos o dárselos directamente a la ciudadanía... ...para que los autogestionaran tal, tal vez a través de los barrios... ...de los centros cívicos, o sea... ...es conectar en proyectos culturales, educativos... ...y de socialización de la población de aquí. Ese era el de... ...no teníamos nombre tampoco, pero bueno... Bueno, ya eh, nuestro grupo eh, hizo dos, propu eh, dos propuestas, una es la que ha comentado el compañero y la otra, eh, uno de los grandes problemas que vimos era que, que el turismo que tenemos es un turismo un poco de paso, que viene, baja eh, baja una hora a la Alhambra y se va a dormir a, a otra eh, ciudades como puede ser Sevilla entonces eh, eh, pensamos un proyecto que era, es un poco Granada más allá de la Alhambra y era empezar a ver la riqueza cultural que tiene Granada, que aunque adoramos y, y reconocemos la, la riqueza que tenemos con la Alhambra, que hay mucho más allá entonces eh, se nos ocurrió eh, empezar con esos 70.000 estudiantes que tenemos y que piensan que Granada es la Alhambra, el Mirador de San Nicolás y Pedro Antonio entonces, eh, quizá hacer una cadena cultural eh, con voluntarios desde la universidad que enseñen gratuitamente al resto de alumnos una, o que hagan unas rutas turísticas que no incluyan esa alhambra y que enseñen mmm, sitios, otra, otro tipo de riqueza de Granada y otro, que le enseñen otra manera de enamorarse de Granada. Eh, eh, habíamos pensado también, desarrollándolo más, que inspirarnos un poco en el modelo italiano, no sé si habéis visto, el gobierno italiano eh, ha, dado, ha dado a los estudiantes, a los jóvenes, eh, 500 euros para gastar en cultura. Pues, por ejemplo, que con el carnet de, de la Universidad de Granada se pudiese entrar por lo menos por primera vez gratis a ciertos espacios. Que, que pues sí, que si sumamos Capilla Real son 4 euros, si sumamos los jerónimos son otros 4 euros. Entonces, quizás eso. Y una manera, yo siempre... Eh, ...o siempre me he, he imaginado que, que en estos proyectos hay que incluir un poco a los mayores... ...que, que pensamos que, que la, la, el saber lo tenemos nosotros... ...y el saber lo tienen en gran parte los mayores y está un poco valorado ...y esa riqueza se está perdiendo porque no la valoramos desde, desde la juventud... ...entonces por ejemplo incluir que personas mayores, no solo que vaya un estudiante... ...y te cuente eh, de qué siglo es, de qué estilo, sino que una persona, un jubilado, una persona mayor te cuente realmente la historia de esa ciudad, los cánticos, los usos, los juegos, para qué servía esa plaza, eh, cómo se reunían, cómo comían, eh, qué hacían, eh, qué pasó en, en la guerra con, con ese espacio, y entonces que, que, que eso también es historia, eso también es cultura, y entonces es una manera también creemos de, de integrar a los jóvenes y, y esto puede repercutir eh, ...favorablemente, eh, tanto en el turismo... ...porque hoy en día, si enseñamos esos espacios a los jóvenes... Eh, ...se retransmiten a través de redes sociales... ...se dan a conocer, porque hoy en día las cosas funcionan así... ...y, y también eh, poner en un punto común... Eh, ...el saber de los jóvenes y, y de las personas mayores... ...y romper ese aislamiento y poner en valor... ...y que se sientan que, que el gran saber lo tienen ellos... ...no lo tenemos nosotros por, por leer más libros... ...o por tener más títulos... ...entonces pues... ...pues era eso, Granada más allá de la Alhambra fue lo que se nos ocurrió. Eh, ¿algu ¿Alguien más que quiera contarlo de ayer? Estamos ya... Sí, Ángel, por favor. Eh, implicado directamente también en la... Gracias. Lo habéis mencionado, tanto tú como, como tú habéis mencionado a los mayores. Me parece fundamental y me parece algo en lo que hay que crear una idea ya en, en la BIM para que quede ahí y tal porque además es algo a desarrollar, no vale me gusta mucho hablar con mi abuelo. tengo la suerte de tenerlo son de pueblo y tal, y ahora me he ido a la de ellos y, y coincido exactamente con lo que dice, hay que generar un sistema de ayuda para ellos, una traducción porque ellos saben hablar, pero no saben meterse en estos sitios ni falta que les importa, ¿no? O sea, no pero hay que trabajar en esa línea yo estoy, vaya, me voy a, en mi parte lo voy a hacer, en mi parte lo voy a hacer Que, ...que tienen una capacidad de adaptación más de lo que creemos... ...yo ayer he comentaba con mi compañera que mi, mi abuela nació en el año 38... ...en plena guerra civil, eh, no pudo la pobre por las circunstancias ir a la escuela... Y, ...y le di un móvil hace unos meses que me decían mis tíos que yo estaba loca... ...y mi abuela aprendió a hacer videollamadas para verme todos los días... ...entonces la capacidad de adaptación que tienen y la capacidad de aprendizaje... ...tienes que tener paciencia, repetírselo, lo hacen mecánicamente casi pero se adaptan a todo y tienen un valor y muchas veces no, porque... y. Eh, a mí mi abuela la pobre siempre me dice, ¿cómo me gustaría saber expresarme como tú o hablar? Digo, pero si realmente, lo, si yo no soy de una inútil, si tú eres mis pies y mis manos, si sentí, yo no sabría hacer nada, si la tengo que llamar para cada cosa que hago. Entonces, ese valor a mí me gustaría que tantas personas mayores que se pusiesen en común y que desde, lo, desde, desde la universidad o desde el ayuntamiento se apoyasen y se hiciesen proyectos en común, para que ellos se sientan útiles y que transporte también esa sabiduría que la estamos perdiendo. Es una fuente de sabiduría que se va perdiendo con los años, desgraciadamente. Entonces, pues, es muy importante. Mi abuela también me comenta, me comenta en Facebook. Es fantástica. Porque además le digo, eh, abuela, ¿qué estás haciendo? Ella es del Madrid, desgraciadamente. Yo soy del Barça. Bueno, eh, y dice, no, aquí viendo la tele y digo, pues, ponte con la tableta y, y así, y dice, no, no, si hago las dos cosas a la vez y digo, bueno <ríe> ya, ya me ha quitado el mito de los nativos y los inmigrantes digitales ¿no? eh, realmente, como ellos y nuestros padres, yo lo veo constantemente la motivación a conocer esas tecnologías porque es el modo de acercarse a nosotros ¿eh? ya tienen que tener ganas y, y nos tienen que querer ...para, para eh, hacer eso, eh, lo, lo están haciendo, o sea, que para, para además poner en valor su conocimiento... ...una iniciativa tan sencilla a lo mejor como coger el móvil cada uno, un, los nietos, los hijos... ...y decirle, oye, cuéntame alguna historia sobre el barrio y compartir esos archivos. Ángel, está, va a tomar nota ya de esto. <ríe> bueno, eh, ¿al, ¿alguien más quería comentar algo? Ayer... Buenos días. Eh, lo que me gustaría comentar, no sé si lo habéis comentado, llego un poquito tarde, era que en Granada lo que pasa es que de la gente que somos aquí, de los jóvenes que somos aquí, muchos vemos que nuestra proyección profesional no está aquí y es como un agujero negro. O sea, Tú estudias aquí en Granada, tenemos buenas universidades, pero de mis siete amigos que hemos estudiado, eh, seis están fuera. ...estoy yo aquí... ...intentando hacer cosas... ...y veo que muchas veces tiene un tope que no... ...que no te deja avanzar... ...y eso yo creo que viene siendo de que lo que hablamos ayer... ...de que el ayuntamiento tiene como... Eh, ...una filosofía de no hacer nada ¿no?... ...que hablábamos... ...que no tiene ningún proyecto de ciudad... ...y que eso afecta... ...tanto, tanto, tanto a los jóvenes que no saben... ...a qué se tienen que dedicar para trabajar aquí... ...porque hay mucha gente que le gusta Granada... Pero viene y se va. O sea, estudiantes que le encanta Granada vienen, qué bonita Granada y lo cuentan fuera. Pero claro, eh, vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer, vamos a avanzar, ¿no? Digo yo. yo quiero trabajar allí, yo hago cosas por Granada, pero hay mucho, mucho tope.